El diputado por la provincia Duarte por el Partido Revolucionario Moderno PRM, Olmedo Cava, al ser cuestionado sobre la postura asumida por el dirigente del partido y precandidato presidencial Hipólito Mejía, en la que afirmó es partidario de la modificación constitucional que habilite al mandatario Danilo Medina, Cava aclaró que esta no es la posición asumida por la alta dirigencia del PRM. Eso es una posición eh, personal eh, de, eh, del compañero Hipólito Mejía, no, no es la posición oficial en ese sentido del PRM, que ha sido expresada abiertamente y aprobada eh, por nuestra dirección ejecutiva. Eh, nosotros entendemos que eh, una reforma a la constitución tendría que ser sobre la base de un consenso de las fuerzas políticas después que pasen ya las elecciones. Incluso nosotros vamos más lejos, nosotros entendemos. Que una próxima reforma a la Constitución debe necesariamente que, lleva, que llevarla a un referéndum aprobatorio, o pues sea, un referéndum, ¿verdad? Para que el pueblo, cada ciudadano y ciudadana de nuestro país se exprese y que el consenso y la aprobación de la mayoría sea lo que contemple. Las declaraciones fueron dadas por el funcionario previo a participar en una inauguración del Diplomado en Gestión Municipal.